¿Qué traza carnales? Hoy echamos ojo a los Jordan 4 Noir, la más nueva colaboración entre Jordan Brand y la boutique Union LA de Los Ángeles. <tose> Si eres aficionado al zapato tenis y te gusta contenido semanal de alta calidad y en tu idioma, por favor caché, dame ese like y dale un baton al subscribe. Tampoco se les olvide seguirnos en sus redes sociales como Instagram y Facebook, donde compartimos nuestros más nuevos atañes. Este episodio va a ser un poco diferente, ya que desafortunadamente este zapato no es parte de mi colección. Este par nos los prestó mi colega Connor cual se rayó y los apañó durante el drop en el sitio de Union LA. ¿Te acuerdas cuando nos fuimos a recoger? Flashback. flashback. Gracias Connor por confiarnos tus tenis. Nacida por el deseo de tener un lugar que mostrara todo el talento de los chavos de la comunidad de Soho, Nueva York en lo que es arte, música y moda y establecer un puente hacia varios artículos únicos de diferentes partes del mundo Union abre sus puertas en Nueva York por primera vez en 1989 la meta de esta boutique era de representar la moda de la juventud de esos momentos y la contracultura de la ciudad de Nueva York. La tienda de Los Ángeles empieza un poco después cuando Eddie Cruz uno de los tres propietarios decide mudarse al oeste. Él abre Union LA manteniendo los mismos ideales de la tienda de Nueva York. En pocas palabras, Union LA es un espacio orgánico donde la música la moda y el arte. La tienda de Los Ángeles es la única que sigue abierta y es manejada por el dueño Chris Gibbs, que de joven trabajó en la tienda original de Nueva York. La primera colaboración de Jordan Brand y Union toma lugar noviembre 3 del 2017, cuando sacan el Toe Top 3. Esos papos se lanzan en Complex Con del 2017, tomando al propietario Chris Gibbs por sorpresa, ya que el concepto de esos zapatos se había ofrecido al último momento. Una vez que las masas se enteraron del proyecto, se armó un desmadre en el boot de Union LA en Complex Con. Más de 2.000 personas formaron formaron fila para intentar conseguir un par del tesoro dorado, pero obviamente no todos se fueron felices. El próximo año, en el 17 de noviembre de 2018, sale otra colaboración conocida como Union X Jordan 1, el dúo dinámico que forma parte de uno de los pares más deseados por la afición de los Jordan 1. En esta colaboración, uh, Union utiliza el Jordan 1 Black Toe y el Jordan 1 Stone Blue y les gastan el cuello para emular la erosión que se ve en los Jordan 1 Vintage OG. El el espíritu de esa colaboración de Union fue de darse un revolcón con lo antiguo y lo nuevo. Por lo que eligen literalmente unir el pasado y el futuro en un solo zapato. Esto se ve en los collares que fueron decapitados, trasplantados y recocidos para formar un verdadero monstruo de Frankenstein. Para Chris Gibbs, el propietario de Union LA, el baloncesto tiene una línea directa y un flujo orgánico a la cultura del streetwear. Por lo tanto, es apropiado que la última ronda de esta colaboración comparta esa misma filosofía. En estos papos, la propuesta es de reconocer el sentimiento y emoción de Jordan más allá del estadio. Gibbs guía una colección que destaca en fabricación y material. Gibbs comenta que la visión de estos papos es de mezclar la gamusa y la malla, por lo que luchan para encontrar los materiales perfectos. La piel de estos papos es medio gruesa para la gamuza, pero sigue siendo muy lujosa. Y la malla es una malla old school, como las zapatillas OG de los años 80. El resultado es una adaptación de vanguardia de la cuarta silueta característica de MJ, que abre nuevos caminos en más de un sentido. Si no tuviste oportunidad de apañar estos papos cuando salieron en el sitio de Union el 27 de agosto, no te agüites. Tendrás otra oportunidad el 16 de octubre en el sneak que Entonces, ¿qué carnales? ¿Qué les parece este nuevo collab? ¿Creen que este collab de Union sea mejor que los anteriores? ¿Qué les parecen los materiales? Déjenos una nota en los comentarios y pues nos vemos en el próximo video.